Mi nombre es Marcela Zamora Cruz. Pertenezco a la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el Centro de Amigos para la Paz. Estoy hoy, estamos hoy el día estamos hoy con dos compañeros, con Tatiana Otto que está aquí, verdad que es una compañera de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos. No nos sé, no, de llevar. voy a tratar de hablarles más duro. Estoy con la compañera Tatiana Otto que también es de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el compañero Mario Villalobos. También venimos con Estela, pero ahora ella se va a presentar un poquito más. Nosotros vinimos a un llamado por toda la violencia que recibieron ustedes en estos días por parte de la policía, que es totalmente desproporcionada. Que no puede ser que una huelga de trabajadores que están luchando por sus derechos, derechos que deberían tener todas las personas que trabajan en este país, y que deberían ser respetados, sea reprimidos con la fuerza pública o con migración o cualquiera otro de los organismos del estado. Sigue siendo una forma más de reprimir la protesta. La protesta en este momento en Costa Rica está en un punto muy delicado. Ahora uno de los compañeros con los que estaba conversando decía, es que se supone que, que es una democracia, pero esto ya no es una democracia. Este país se dice una y otra vez que somos una democracia. De hecho se dice que somos la democracia más antigua del mundo, donde se respetan todos los derechos humanos. Y eso realmente no es de esa manera. En este momento ustedes fueron reprimidos en una huelga de trabajadores. Sin embargo, ¿quieres con esta si ahí. ahí? atrás dicen que no estés con este, Hello. bueno, voy a tratar de continuar que tampoco me gusta mucho, como, como dice Jones, pero bueno, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Hoy ustedes están en una huelga de trabajadores y son reprimidos por los aparatos del Estado, por la fuerza pública. Sin embargo, a principios de diciembre, la gente de Sardinal de Guanacaste, igual que ustedes, fue reprimida por estar luchando por el agua de su comunidad, por el agua de todos. Hace unos meses algunas personas luchan por vivienda y también son reprimidas. Gente lucha por la caja costarricense del Seguro Social y también es reprimida por la policía y con todos los aparatos del Estado violentando todas las leyes. Entonces nos decimos y nos preguntamos, tenemos que seguir movilizándonos, no solo ustedes por sus derechos, sino por, todo, por el derecho mismo a la protesta social, que es el primer derecho humano. El derecho a protestar, a decir no estoy de acuerdo, es el primer derecho que tenemos que, por el cual levantarnos y por el cual tenemos que seguir. Entonces, nada más es un saludo de nuestras organizaciones y que vamos a seguir vigilantes porque los derechos se sigan cumpliendo. Gracias. Sí.